Próxima idea para un próximo video. Sí, se cumplió la profecía del video pasado. Así que hoy verán El que cae muere en Minecraft. Ese título me gustó. Voy a ponerle eso de título, ¿ok? El que cae muere. Porque el video trata del que cae muere. Y si le ponemos. Ok, primero lo voy a explicar brevemente cómo funciona esto. Es Que si nos vamos para acá, están los modos de fuego. ...de juego, que son el nether, un modo de juego de nether, modo de desierto, y el modo original que es el arco iris. Y este no, aún no lo he probado, pero esto yo lo he probado, y ahorita lo veremos. ¿Por cuál vamos a iniciar? Vamos a dejar esta de aquí por el final. ¿Y por qué la razón? Porque se me da la gana, pregunten por qué. Y vamos a empezar por el nether. ¿Tú qué? Comenzamos en 3, 2, 1... ¿Dónde te lo aportamos? Listo. Este es el modo de Nether. Y la idea principalmente es caer hasta el final sin morir. No, como ahorita que me morí. No, porque volví acá? Creo que no agarré Checkpoint. Ok, perdónenme por ese error técnico. Pero no sé qué pasó, seguro no agarré eso checkpoint pero ya ya está todo arreglado bien. muy bien ahora la idea es saltar hasta acá la idea principalmente es caer hasta el último piso que sería allá y sin morir no como ahorita con la primera vez que probé que me morí ahora la, eso ese es el problema que te puedes caer y morir bueno me morí no pasa nada lo intentamos bueno no esto me da vida Esto me quema Esto me quita vida Esto no hace nada Hay algunos bloques que te dan Este Un efecto negativo O un efecto positivo Por ejemplo en el, Más que todo en el modo original El del arco iris, Más se va a entender este efecto <ríe> Me fui directo a mi muerte Ahora volvamos ¿Tú qué? ¿Tú qué? No, me caí como es que quedar ahí de falta más fácil esto me da lentitud no la lentitud se apoderó de mí si no de dónde me saco estos pollos los saco de aquí del spawn tuki lo piso no la placa de presión y me da el pollo frito no sobrevivió. no no sobreviví por poco sobrevivía Ahí, ahí sí que no sobreviví Otra vez, desde acá vamos a empezar esta vez Lentitud, ya me lo sé esto Acá caemos, despacio, no hay prisa Igual no hay prisa si tengo lentitud Me caí, jaja, <risa> qué gracioso No, me estoy quemando Otra vez O tres, démosle, 3, 2, 1, lo intentamos de nuevo Yo no lo intentamos más Ahora de aquí caemos acá De aquí caemos acá De aquí caemos acá Uy ¿Aquí dónde caemos? A ver allá vamos a caer Uy, casi no caigo, ahora acá no, no, no, no, no, Me caí. Me moría, amigo. Pero no importa. Lo intentamos de nuevo. Sigámoslo intentando. Vamos a hacer hasta que se pueda. Tuqui. Tuki. Tuki. No, estoy poquita de vida. Esperemos que recare mi vida. tenemos toda la vida, ya tenemos toda la vida así que saltamos acá, saltamos acá eh, no, en bueno, en bueno recargué toda mi vida, qué asco acá saltamos esto me esto me, me cura un poco, me da saturación creo no no facturación, me da este regeneración y volvemos al mismo lugar pero yo sigo adelante no me importa nada sigo adelante no importa lo que se me cruce enfrente. Ah, no no no no no no no me caí. Bueno, intenta de nuevo, pa. No lo intentemos de nuevo, no, no. Votres intenten de nuevo. Aquí saltamos acá. ¿Tú qué? No, me pasé. No, no, no, no, no. Estaba el plan calculado, ya estaba el plan calculado. Juego estaba muy calculado. Creo que aquí ya es el camino ya para terminar una vez esto. Por aquí, mira, se va. Ahí, ya, ya, ya llegamos al final. Solo espero recargue mi vida de nuevo. Listo, más o menos recargo mi vida. ¿Tú qué? Ya este es el camino. Sin duda este es el camino a mi... ¡A mi éxito! Uy, casi me muero. Vamos a esperar otra vez que recargue nuestra vida. Aquí, caemos allá, creo que ya estoy preparado Ya lo logramos, vamos los pibes, lo logramos, por fin Tuqui, tuqui, toque, listo pa, allá es Listo, no fue nada difícil, fue muy fácil Muy fácil Ahora vamos a ir al otro ahora sí, lo que todos estaban esperando. Después de eso viene esto. Ahora sí, ya llegamos a este momento. Espero lo disfruten, porque... <risa> Esto ni, no, no me lo iba a pasar en, en el primer intento. Ya, lo, ya les digo de, desde antes. Porque ya he intentado pasármelo y no he podido hasta ahora. Y ya verán si me lo paso en este video o no. Obviamente no voy a hacer segunda parte, pero bueno. Se lo dejo en sus manos. Claro, si es que quieren una segunda parte... No lo sé, tal vez La no, mentira, ya comencemos, ya muy larga lo estoy haciendo Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Me preguntarás, Dani, jeje Esto es lo que vamos a hacer El amarillo no te da ningún efecto, ya se ve El verde te da veneno Este te da... No, me te da nada El rojo te mata Este te da hambre Mire, mire, hay varios colores que dan varias... Por ejemplo, el naranja da velocidad. El rojo supuestamente debería matar, pero no me mata porque aún estoy en creativo, ahorita me voy a poner en supervivencia. Porque le estoy dando un ejemplo. El rojo mata, el naranja da velocidad y así vamos a descubrir efectos a lo largo del gameplay. No me morí. ¡Eh! Llegué al final, ya gané, ya, ya para qué hay que hacer un gameplay. No me puedo detener, ayuda, no me puedo detener. Ahora sí. Re fácil. ¿Me iba a morir, Ah, no. Un gente. Nivel superado. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao. Pero no va a acabar ahí el gameplay, ¿cómo va a acabar ahí? Ahora sí, vamos a hacerlo de nuevo Se lo hace, miren Miren y aprendan, chicos No, me caí de nuevo No, otra vez. Otra vez se lo hace, amigos, Tranquilo, no se preocupen Pero por ¿Cómo antes me lo pasaba? Espera, espera, espera, otra vez lo vamos a hacer Otra vez lo vamos a intentar No se rindan Nunca en la vida a no ser que sean malos para caer en bloques. ¡Como yo no me morí! Bueno, acá vamos a empezar nomás porque... ¡Uy, sorry! Vi, vi, ¿Viste? Yo decía nomás que ya hay que empezar por acá. ¿Y ahora donde sa saltamos? ¿Acá? ¿Tuki? Uy, creo que va a estar fácil como pasármelo en este intento. la naranja, ¿saben por qué no salto? Porque me da velocidad y eso es lo que yo no quiero, yo. Porque voy a cualquier lugar, tengo velocidad y... Entendé parado en la nanga, no puedo evitarlo, amigo. Ya, aquí nos ponemos en el gris para que no nos quite, para que no quite el efecto. Hay que saltar allá y como rayos saltamos? salto allá. Se puede, se puede, pibe. Nunca dejé de creer. Vamos, oh, vamos, se puede. Oh. Sí, vamos. No, no. Uy, sigo vivo, sigo vivo. Vamos, se va a poder. No, esto me da veneno. Digo, náuseas. No, no. Creo que. No, no se droguen, chicos, no se droguen. Lo que pasó, loco. Listo. El efecto de las drogas. Estamos a punto de caer. Yo creo que de aquí hacia abajo ya yo puedo. Yo sobrevivo. Pero no sé. Vamos a esperar a que recargue mi vida para saltar allá. Y si le fallo, te juro que, que que voy a querer golpear, matar, disparar, porque ni en pedo voy a fallar, yo creo que no fallo. Esperemos que no falle. Tres ricos Doritos después. Man no me morí. Muy bien, creo que he saltado muy ya. Listo, estamos ready. Sí, lo logré, ya gané, gané, gané, gané, gente, gané, gané. Sí, gané. Uy, ahí casi muero, ahí casi muero, adivinito, ahí casi El naranja aún me sigue dando velocidad, ¿no? Vamos a probar. ¡No, me morí! No, verás que había rojo, Ah, maldita sea. Ay, Dios mío, ya, ya llegó al final. Bueno, no, no, no, no. Vamos, vamos a usar el truco. Game mode C. Esto no lo estoy grabando, ¿no? Por favor, dime que no estoy grabando. Ok, ok, ok. Tuki. Tuki. Ahora sí. Podré ponemos Game mode C gente, les quiero decir que obtuve una cubeta de agua de la nada, así que miren, miren lo que puedo hacer, gente, miren lo que puedo hacer. Uy, no me di cuenta que soy malo para water drop. ¡Era broma, yo soy bueno! Uy. La tercera es la vencida, guacho. La tercera es la vencida. Recontravencida era. Vamos, la cuarta es la vencida verdadera. A veces hay una quinta, a veces hay una quinta. ¡Le dije! ¡A veces hay una quinta! No, no puedo agarrar el agua. ¡Listo! Ahora, esto sí me da efecto, así que vamos a hacerlo para atrás. ¿Por qué? Porque voy a jugar, voy a lo más... Soy, soy más rápido... Soy más rápido que Flash. Decía un niño de 5 años. Ahora sí, vieron, miren cómo me lo pasé. Bueno, aquí hay que hacer un salto. Este es fácil porque el rojo te mata. Tuki, tuki. Tuki. Tuki. Aparte la, las esquinas y los bloques no te matan de los rojos. Yo lo he probado ya. Y listo. Ganamos. Vamos los pibes. Ahora sí, hasta aquí le dejo el gameplay de hoy. Mira, ya me lo voy a pasar, me lo voy a pasar ya. Tuki, botamos la cubeta de agua. Me lo voy a pasar ya de verdad. Tuki. Me <ríe> Ahora sí me lo voy a pasar de verdad. Tranquilo, gente. Tres ricos doritos después, manacita rica, preciosa de mi vida XD. Me estoy estresando ya, me estoy estresando, creo que el video ya está durando un montón Ahora sí me lo voy a pasar, esperen, después de esto, ahora sí me lo voy a pasar Ahora sí, sin pensarlo, acá, acá saltamos, no, allá no faltamos, saltamos acá abajo Saltamos acá abajo, sacamos un poco de vida, sacamos acá, saltamos acá Lo hay que faltar allá, pero esperemos que recargue nuestra vida Si no, saltamos allá y llegamos al no de nuevo al punto donde queríamos llegar. uno estando acá, hay que saltar hacia allá. Y eh, llegaríamos al final ya. Eso creo. Con el poder del amor, pa. Listo. Es que todo es posible con el poder del amor. No me importa nada. Yo, yo sigo mis sueños, dije. Yo voy a seguir mi sueño ¿Lo lograré, gente? Pues claro que sí, vamos Ya estoy a punto de llegar, punto de llegar no puedo ofrecer esta oportunidad Música épica, editor Música Gran Épica Vamos Como tres horas grabando Porque no Me gusta Bueno, no me gusta este parkour no lo pude pasar a la primera, pero por fin lo pasé. Sí, me lo pasé, vamos. Sí, vamos. Y así, sin nada más que decir, me despido. Chao.